Chao, el guerrero 833 es la clave, está un pico, tomó limpas paz. Este mapa baby, no me olvides. Hasta cuando tienes ganas se te notan la mirada si tus besos. De calos hasta mañana Que mis ganas con tus ganas Que perfecta mi semana Esta vida está prendida Mi cuerpo está en llamas Si me buscas y si me llamas Te aseguro en mi cama Tienes una parte mía Que te esperan las mañanas Esta vida lleva pris, No se para para nada Pero llevo tus sonrisas Y todo lo que contabas si Y resumo mi vida Solo fue buscar datas Y si resumo mi vida Conocí varias gatas Y me quitan la vida No te espantes de nada Otro Vayas a donde vayas, esta vida malandra Andra nos tuvo que tocar La colonia es popular, nadie te va a salvar Las palas no son de salva, te puede matar Una vida de traiciones, una vida de lealtad Una forma de pensar, una forma de narrar ¿Qué sería de tus besos si ya no van a estar? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de, ¿Qué sería de, ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de ti? Si tus besos ya no están, si ya no estás para mí ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de ti? Hasta cuando tienes ganas se te notan la mirada Si tus besos son restados, déjalos hasta mañana Que mis ganas son tus ganas, que perfecta mi semana Esta vida está prendida, mi cuerpo está en ella. llamas Eres todo o eres tal, eres fuego, eres agua Eres parte de mi vida, eres lo que se sí espera Si me tocas, si me faltas, si me lloras, si me amas Si me buscas, si te marchas, si trasciendes, si me alcanzas Solo espero no me hagas falta Solo espero no me hagas falta Solo espero no me hagas falta ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de ti? Si tus besos ya no están, si ya no estás para mí ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí?